Hey, hola a todos, somos bostock y esperamos veros a todos el día 24 de octubre en la segunda edición del Castalla Rock. Y recordad que todavía podéis adquirir las entradas por 8 euros hasta el día 15, o sea que... ¡Pabilar! ¡Corred que vuelan, chavales! ¡Y nos vemos allí!